Bienvenidos al curso MOOC, Orientación y Formación Profesional para el Empleo. Este curso propone contenidos orientativos que permitirán a ustedes la posibilidad de identificar las competencias y habilidades específicas para la consecución de un proyecto profesional. Mi nombre es Paulina Moreno Yaguana y junto a mi compañera María Elvira Aguirre los estaremos acompañando en el desarrollo de este aprendizaje. Iniciamos el curso. Los contenidos están divididos en dos bloques. En las primeras semanas del curso se abordará la definición del proyecto profesional y su importancia en el desarrollo de la carrera, así como se profundizarán las etapas o fases a seguir para elaborar un proyecto profesional encaminado a la búsqueda activa de empleo. Seguidamente se analizarán temas relacionados con el autoconocimiento y autoestima como factores claves para la construcción de la carrera profesional. En el segundo bloque, dividido en tres unidades, estudiaremos las competencias profesionales con mayor demanda en el mercado laboral, así como las estrategias para la elaboración de la toma de decisiones en la carrera. Y finalmente, revisaremos diversos recursos web para la búsqueda de empleo. En cada unidad de estudio se plantearán actividades de evaluación tipo cuestionario asociados a los distintos temas del curso que le ayudarán a identificar su avance en los conocimientos adquiridos. Así como también usted contará con un video explicativo sobre los contenidos más relevantes. Los invitamos a dar inicio con el estudio de cada unidad y hacer uso de los recursos de aprendizaje que hemos seleccionado para facilitar su comprensión y aprendizaje efectivo. De igual manera, motivamos a usted a planificar sus actividades y a estudiar los contenidos según el orden propuesto, además de organizar una dedicación de tiempo de mínimo 5 horas de estudio semanal. Quienes hemos elaborado este curso, los invitamos a seguir adelante con los contenidos planificados.